Bueno, ¿qué tal a todos otra vez? Hoy nos toca ya hablar de la, de la parte final, que es la parte de salida hacia el, hacia el streaming, que es un poco el objeto o el interés de, este, de estos, de estos vídeos. ¿no? Eh, ya hemos hablado del audio, del tratamiento así un poco por encima, aunque entramos en, en cositas, y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para, para el streaming. Eh, como estuvimos viendo lo que estábais escuchando y estuvimos escuchando hasta ahora, ese sonido que estamos dándole a la sala, ¿no? eh, ese sonido que sale a la sala, que no sonaba bien, tal y como está la sala, eh, recordad que tiene una segunda fase que es la amplificación, en la cual, bueno, pues ahí te, podéis tener mil y una situaciones, desde unos line array con, con refuerzo de subgraves, eh, unas peas. A lo mejor de espectro o de frecuencias en, en el espectro completo, es decir, que te van a reproducir tanto graves como agudos, o puedes tener simplemente unos line arrays sin subgraves que, que tengas una, bueno, pues tiros alto, medio bajo, incluso incorporar los subgraves o graves en, en esos mismos line array. Y entonces, con ese sonido que hemos preparado para sala. Eh, lo que tenéis que hacer lógicamente es, es luego ya configurar en lo que es la amplificación de, de la sala si estás haciendo un streaming de un directo eh, en el cual hay sala. Es decir, un streaming sin sala, es decir, que, que es directamente para emisión y no hay, y no hay digamos, necesidad de hacer sala hacia afuera, pues el tema cambia. Y orientaríamos todo solamente hacia el streaming. Aquí hemos, lo, lo hemos orientado en la situación normal de un concierto en directo en el cual tenemos sala y por lo tanto tenemos luego streaming ¿no? eh, como sabéis el, el, bueno, el audio lo medimos siempre en, en, en decibelios ¿no? y sabéis que el decibelio bueno, es algo relativo en sí mismo no significa nada sino que, que tiene su razón de ser cuando se compara con algo esto viene a colación de las mesas eh, lo que es entrada lleva un sistema, lleva un, un metraje diferente lo que es salida lleva otro metraje diferente y en este caso está más estandarizado por ejemplo, un ejemplo de, la, de esta mesa esta mesa en, en su input de entrada <coughs> perdón, antes de corte eh, te lleva hasta los menos 32 dB normalmente las mesas eh, por la general están los, en los menos 24 aproximadamente lo que es la, la escalada de analógico digital y el, lo que es el pico antes de corte digamos de, del, del previo ¿Eso qué significa? Bueno, pues que los previos de esta mesa están bastante arriba en comparación con, con otras mesas, ¿no? En, ¿Qué quiere decir? Pues que el previo de alguna manera soporta mucha, mucha más amplificación y significa que tiene más headroom y normalmente, pues, en principio, más calidad de conversión hacia, hacia luego el siguiente dispositivo que es el conversor AB o conversor analógico digital. Eh, a partir de ahí, de la entrada, bueno, eso es bueno conocerlo, a efectos de conocer un poco la escala entre lo que es el analógico y el, y el digital que sabéis que se mide el, el analógico en dBs y la escala digital en, en, en dB full Scale, ¿no? que es mm, otra, digamos, magnitud un poco diferente ¿no? si mm, conseguís averiguar las estructuras de ganancia en, en las mesas podéis ver dónde está situado digamos, el, el cero analógico y el, y el cero digital Normalmente en función de, de la entrada, veréis que cuanto más headroom tengas o más pico alto de corte, en el caso menos "-32", vas desplazando, quieras que no, lo que es la entrada nominal, ¿no? que es el más "-4DBU", en principio, desde el punto de vista um, analógico. ¿no? Eh, por eso en esta mesa te marca aquí, por ejemplo, el, el punto exacto de, de donde tiene que estar el, el audio en "-20", y en otras mesas te marcarán aquí otro valor diferente. Aquí lo que es la correspondencia escala digital, escala analógica, el punto vamos a llamarle perfecto, dulce, genial, de la, de la del volumen, si quieres llamarlo así, que es más entendible, en cómo tienes que reproducir, pues aquí te lo está marcando en, men, en menos 20. ¿no? Bien, muchas mesas ponen aquí el cero, con la idea de evitar esta discusión, Exactamente de, de cuáles son las magnitudes ¿no? ya, digo que, ya os digo que son, son magnitudes relativas Y entonces hay que compararlas entre ellas Para, para entender cómo, cómo están Entonces, si una mesa te pone esto aquí Y no tienes la oportunidad de, de averiguar eh, Pues el headroom que tiene, el previo, etcétera, etcétera Solera eh, tender a hacer caso a lo que pone aquí Es decir, no, no, no queréis ir al cero eh, eh, Porque tened en cuenta que esos medidores de aquí Normalmente son medidores en RMS No son medidores de... ...de pico, es decir, tienden a ser parecido a un, a un búmetro, es decir, están midiendo medias y en función de cada mesa tendrá una duración X de media... ...y por lo tanto será más o menos precisa en cuanto a picos o en cuanto a RMS, ¿no? RMS diríamos que es el valor medio de, del volumen que estás generando en, en este caso... ...en la salida que es el medidor que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, voy a intentar no enrollarme demasiado con este tema. Visto esto... Entenderéis que, que las salidas, como os decía, la entrada tiene un sistema, las salidas tiene otro que es más estandarizado. Las salidas, es el nominal a efectos global de todo el mundo, digamos que es el más 4 dBU. Ten en cuenta que ahora haremos una conversión digital a analógico para salir por las PA de la sala, los Linear rey. Eso significa que la mesa te va a orientar siempre al, al, menos, 4, al menos 4 dBU, que es que digamos, el volumen que están esperando el resto de aparatos de hardware que tenéis en, en la sala eh, esto es un, importante porque esto luego al final es equivalencia eléctrica en el momento que convertimos a analógico el amplificador de sala está esperando que le mande ese eh, más 4db que es equivalente a 1, un poquito más eh, de voltaje y de esa manera él va a necesitar o quiere manejar ese voltaje eléctrico como digamos su punto de referencia por encima o por debajo por debajo estarías mmm, perdiendo capacidad del amplificador y por encima estarías enviando demasiada señal lo que empieza a generar distorsiones eh, distorsionada, la distorsión analógica es un poco más bonita que la digital pero hay que intentar evitarla sobre todo cuando estamos trabajando en, en una mesa o digital que hemos hecho todo para que vaya pues, con claridad, con, sin problemas y si ahora empezamos a distorsionar los amplificadores y, y demás pues, pues la verdad es que perdemos bastante del trabajo hecho si os falta volumen no lo deis aquí, es decir, necesitáis una amplificación mayor, entonces eh, jugad con lo que tenéis. Eh, si necesitáis más amplificación tendréis que, que escalar el equipo en amplificación pero no en volumen desde la mesa porque os lo, lo que os digo es que vais a empezar a generar distorsiones. Bien, dicho esto, eh, esta mesa cuando veamos ahora, o, o lo estamos viendo incluso aquí en, aquí en los vúmetros, el estándar que os está marcando de menos 20 es el mismo estándar que os está marcando prácticamente aquí la, la salida de la mesa para que veáis los picos de ese RMS y el volumen medio que tiene y abajo veréis aquí, si lo veis bien unas marquitas negras esas marquitas negras están midiéndonos el, el loudness o los loops digamos que es la, la presión sonora entre comillas, porque no es presión sonora esta medición no es de eso, sino la presión sonora se genera en las PEAs, pero digamos que es un poco el, la fuerza que tenéis o el volumen intrínseco, vamos a llamarlo si, si queréis, de, de, de lo que estáis haciendo vale Tenemos por un lado los RMS que se generan en picos, a lo mejor en 250-300 milisegundos Que es el tiempo que tarda en medir más o menos los medidores la, digamos El volumen que tenéis de, de envío Pero luego nos está generando debajo la rayita negra que son los loops O son un poco el, el, el volumen digamos general de la canción Vale entonces, eh, a partir de aquí estamos viendo que tenemos unos loops que están andando por menos por 36, menos 40, podemos tener unos picos de menos 20, alguna vez algún pico de, de medición se nos va hacia menos 15, menos 10. Aquí lo que tenemos que hacer es ya empezar a dividir. Como sabéis, si lo que habéis hecho, los que habéis hecho podcasting, radio, televisión, normalmente la medición que tenéis en, en, en vuestra mente a la hora. De ajustar el volumen de, de todas las fuentes de audio que tenéis Es el menos 23, ¿no? Ese menos 23 eh, de lux es un poco el estándar que se utiliza en, en la emisión de, de radio, televisión, etcétera, etcétera Vale, en streaming no exactamente igual, menos 23 Pero lo que vamos a hacer en, en nuestra emisión estándar Luego ya entraremos o dejaré en, en los últimos vídeos abajo una tabla un poco de de dónde están las limitaciones de cada, de cada red social o cada web de emisión en, en streaming en directo para que podáis ajustar quizás un poquito más ese volumen y lo tengáis más parejo al resto de contenidos. ¿vale? En, en nuestro caso vamos a orientarnos hacia hacia el menos 23 y hacia el menos 18. Vamos a estar en ese margen porque son dos, mm, dos magnitudes eh, que representan la de menos 23, lo que es el, el estandarizado de emisión en broadcasting y televisión y el menos 18 que es el estándar, digamos, de funcionamiento interno de, lo, de las emisiones analógicas. Ese menos 18 es lo que espera en la mayoría del hardware cuando tengáis procesadores o si por ejemplo aquí queréis meter algún efecto externo de compresión y demás, el hardware va a estar siempre esperando o va a trabajar siempre a menos 18. Eso significa que, que ese es el volumen estándar de, de procesamiento de, de, de todo lo que es el audio analógico. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, si sabéis en, en, en OBS, creo que lo estáis viendo bien, y si no, luego intentaré grabar la, la pantalla directamente, porque como tengo aquí 50.000 cosas conectadas, pues al final la pantalla ya, cuando graba, casi graba a saltos. ¿no? Entonces, aquí tenemos la Yamaha TF3, que es la que está entrando. Recordad que, que estábamos utilizando ya el, la última actualización del, del ASIO de, de Yamaha, que nos posibilitaba elegir eh, qué queríamos enviar por el USB 1 y 2. Y aquí arriba tenéis filtros, ¿vale? En, en estos filtros de aquí, si os fijáis, bueno, si queréis meter un filtro, es simplemente pinchar aquí más, le dais un elegir lo que queréis hacerle, o se lleva ya unos compresores, unas eliminaciones, una, un expansor, ganancias, una inversión de polaridad, un limitador y tanto antirruidos, ¿vale? En este caso hemos hecho extensiones VST2, que son plugins que utilizamos habitualmente para hacer otro tipo de, de cosas, ¿vale? Entonces, ya por no perder mucho tiempo, pues yo ya he incluido aquí los plugins que habitualmente yo uso. Yo os he puesto aquí unos que son free, que os podéis descargar de cualquier sitio. Lo dejaré abajo también, por pues si no tenéis acceso a ellos. Yo utilizo otros que son, bueno, de pago, más profesionales. Es cierto que son más estables también. Yo he trabajado una vez con estos. Lo he estado probando ahora para, para hacer el, estos vídeos. Y la verdad es que estos funcionan bastante bien. No me han dado ningún problema. Eh, bueno, salvo uno que tengo aquí, este de aquí, este no es no es libre, pero bueno, en este caso luego veremos cómo podéis poner compresores y limitadores con otros plugins que tengáis, ¿vale? Aquí en principio lo que hemos hecho ha sido poner un compresor limitador inicial, ¿vale? Este es el que nos va, va a generar ese aumento de volumen que necesitamos para igualarnos a, a la red eh, de streaming que utilicemos. Y luego tenemos tres eh, plugins que son simplemente de medición, ¿vale? Este primero es un loopsmeter, Meter, este es también libre. Está bastante bien si queréis comprar, el Pro tampoco es muy caro. Ahora, si queréis, lo, lo vemos que está exactamente aquí abriendo la interfaz. Si no, difícilmente lo, lo conseguiremos. A ver si quiere abrir. Aquí la tenemos. Este es el Julian Loudness Meter el 2. Este lo podéis bajar gratis para lo que necesitáis en, en lo que vamos a hacer hoy. No hace falta que, que compréis el Pro. Si queréis, bueno, pues lo compráis. Pero en principio aquí vamos a necesitar simplemente fijarnos en tres medidores. Que son, si lo veis bien, el primero que es el Short de loops El integrado, que es el más importante. Y además abajo el True Peak Máximo. vale eh, Vamos, si queréis, a reiniciar. Ahora mismo estamos enviando a la señal de OBS la salida pura y dura del estéreo, es decir... Tal y como hemos configurado para Sala. Si os fijáis aquí estamos hablando de que tenemos unos loops integrados. Veis que es bastante pareja la emisión. Eso quiere decir que estamos en un concierto de rock. Si fuese un concierto de música clásica probablemente tuviésemos muchas más valles, caídas y subidas. Y estamos en un loop integrado muy parecido al de, al de, al de, al de short time, que es el de tiempo corto. Es decir, ahí te están viendo loops y aquí te está dando unos loops integrados a un poco más de tiempo es decir, por lo digo, normalmente creo que también funcionan sobre los 300-500 milisegundos en la integración de loops vale, el... ya por explicaros un poco los lo que significa cada cosa el lunes Rate es la diferencia que tenéis de dinámica un poco en el lunes, es decir, si veis unos lunes de 2, 1, tal, os lo vuelvo a repetir, estamos en un concierto de rock significa que no hay muchos valles y caídas en el rango de lunes en el caso de un directo, como habrá probablemente paradas intermedias eh, lo que significará un poco esto eh, no será muy real a lo que queréis hacer entonces si queréis ver en medio de una canción eh, cuál es el, la diferencia de rango dinámico del lunes reiniciarlo y os empezará a marcar si os fijáis aquí, eh, es básicamente cero porque está el grupo, como recordáis, dándole, dándole caña ¿no? entonces, eh, a partir de aquí eh, tenemos más abajo el... El tiempo real dinámica y la media de dinámica Que son cosas que en principio pueden ser interesantes Pero esto va a estar muy eh, condicionado por el tipo de grupo de música que se haga ¿vale? eh, Aquí abajo tenéis el, los máximos de tanto el loop momentáneo Es decir, como el loop de corto tiempo vale Y abajo el true peak eh, máximo real Nos vamos a tener que fijar básicamente en el integrado en el de corto tiempo, pues se hace una referencia, y en el true peak máximo, que, que en este caso es importante que no tengamos picos descontrolados de, de nuestra mezcla. Si aquí, alcanzando el punto integrado que necesitamos, se nos van los true pick eh, tenéis un problema en, en la mezcla y tenéis que ir a, a resolverlo ahí, ¿vale? Entonces, ahora veis que estamos a, prácticamente a un integrado de menos, menos 34, menos 33, ¿no? Si vamos a hacer otra medición y entramos aquí en, en un vúmetro, o se puesto aquí hay un búmetro que emula el, los vómetros analógicos, que son los antiguos de toda la vida y de la mesa, veis que está marcando bueno, pues unos, un, unas mediciones también. Los vómetros sabéis que, me, que también miden en RMS, es decir, hacen medias, y veis que están pues, marcando sobre menos 10, etcétera, etcétera. Esto es un, si os fijáis, es un volumen un poco bajo a nivel, a nivel de mezcla analógica. ¿no? Si seguimos, creo que os haya puesto también al ah, compresor, perfecto, vale Y este es el, el compresor ahora cuando, cuando tenemos aquí Ah, bueno, y el tonal balance, bueno, esta es una referencia que pues si lo tenéis es, es muy interesante Porque os está midiendo un poco lo que es el, el balance de dinámicas, ¿no? Aquí veis que, como recordaréis, estábamos dando a los subgraves, a esos low end, un empujón Si os fijáis ya no lo está marcando aquí en Low Ends estamos un poco un pelín pasaditos pero, pero lo queríamos así porque en nuestra sala teníamos eh, solo un cajón de subgraves y, y queríamos que en sala pues, fuese, fuese potente todo el tema de, de graves y luego controlábamos en la amplificación ¿vale? Eh, veis ahora aquí que está bastante nivelado en esta fase de la canción y luego veremos cuando vayamos metiendo las ecualizaciones y demás que vamos a hacer ahora pequeños retoques esto se va nivelando y queda y queda todo a, a nuestro gusto, ¿vale? Así que bueno, esto no, no lo voy a poder grabar según lo estamos haciendo Porque, bueno, tengo toda la emisión y todo el, el lío de recepción de audio y salidas Que en principio no, no puedo estar grabando el, lo que vamos a hacer ahora Vamos a hacerlo en referencia a los medidores eh, Yo lo voy a hacer lógicamente en referencia al audio porque ya lo está escuchando y es además lo que hicimos en la emisión en streaming ahora mismo está exactamente igual que que fue la emisión y, y lo único que haré es al final os iré haciendo, eso sí, ya lo podré grabar y entonces os iré haciendo una emulación de cómo según va entrando cada cosa que hacemos el audio va transformándose hasta, hasta el punto que queremos que, que sea así no entonces, eh, como os decía el, la entrada que tenemos aquí del, del Yamaha y la medición nos están midiendo aproximadamente un, una media en RMS de menos 20 y unos loops que están rondando los 35, 40 y tantos, etcétera etcétera Esto lo vemos aquí en, en los filtros, ¿vale? Bien, entonces vamos a intentar mantener el, el boom meter abierto o primero si queréis vamos a con el, el medidor de loops Vale Aquí estamos a menos 34. En el momento que abramos el, el compresor y lo activemos, si os fijáis, vamos a reiniciar. Los loops integrados ya no están moviéndose por menos 26, menos 3, etc. etc ¿vale? Aquí estaremos eh, cogiendo exactamente la señal de, del, del estéreo, ¿no? Pero lo que nos va a interesar a nosotros es coger la señal del, del Matrix, porque en el Matrix vamos a hacer, tenemos opciones de hacer más cosas. En este vídeo vamos a ver, como dije, utilizando la misma señal de sala, es decir, para no tener que hacer dos mezclas. Sería una, una manera un poco más sencilla de, de trabajar. Y en el siguiente vídeo lo que haremos será hacer mezclas diferentes al Matrix. Pero vamos a mantener digamos, la coherencia del uso del Matrix. ¿no? Entonces, como os expliqué ya en, algún, en alguno de los vídeos, aquí tenemos la definición de qué es lo que vamos a mandar al USB 2, que es por donde sale nuestro streaming desde la mesa. En este caso marcamos aquí y marcamos Matrix 1 y 2. Ahora mismo el streaming que está llegando que está llegando a, al medidor, esperemos ahora que, que salga, es cero, si os fijáis, porque todavía no hemos hecho ningún envío a ese Matrix, ¿vale? Entonces en el momento que entramos en el Matrix y nos vamos a la ventallita de envíos que ya nos ha salido por, por defecto, bueno, lo primero que haremos aquí será siempre, siempre importante, no voy a hablar ahora de teoremas de Niskin y demás, pero siempre es importante que en, que en las salidas digitales analógicos intentemos cortar ¿vale? determinadas eh, salidas muy abajo y sobre todo muy arriba. ¿vale? Entonces, en este caso, lo que hacemos es cortar en 18.000 porque la, la pendiente que tiene aquí Yamaha en, en, en el corte, de, de low pass filter es una es una caída de 24 entonces podemos poner un 18 mil aproximadamente para evitar problemas de conversiones eh, analógicos digitales que aquí no va a haber porque van en digital ¿no? pero siempre bueno pues acostumbraos un poco un poco a esto y en el caso del subgrave pues lo hemos puesto a 40 porque la pendiente de caída es mucho más menos pronunciada y por lo tanto estamos a partir de menos 40 menos 35 que puede ser un poco el, el punto, digamos Perfecto, digamos, para que podáis De alguna manera contener un poquito esos Ultra, ultra, ultra, subgraves Que podemos no llegar a escuchar Pero que existen, ¿no? Dicho esto, nos iríamos al front Y por lo tanto, y aquí lo que haríamos sería hacerle envío A ese matrix, en este caso De la misma mezcla que tenemos en, en, en el escenario, ¿vale? Entonces, lo estamos enviando Recordad que tenemos Vamos a hacer una cosa, vamos a Desactiva los compresores y limitadores y vamos a ir viendo cómo va a empezar a subir la señal vamos a inicializar medidores y vamos a ver cómo va a empezar a subir la señal que estamos enviando al en matrix vale esta es la señal que ahora mismo en nominal 0 a 0 estaremos recibiendo de, del estéreo como veis es una medición exactamente similar porque es la misma mezcla vale entonces aquí lo que vamos a hacer son dos cosas, o jugar un poquito con el volumen del, del matrix que lo normal es dejarlo a cero y hacer a lo mejor un envío tres, cuatro puntos más, más alto que el que tenemos en, en sala, recordad que ahora estamos llevando esto hacia, un, hacia una salida en streaming y ahora vamos a controlar esa salida con los compresores y con los limitadores, en este caso hemos puesto este compresor el de tope que este bueno, sé si que es de pago pero tenéis compresores y limitadores exactamente igual en, en la mesa vale el tonal balance, veis que está bastante balanceado el, el tema del sonido, ¿vale? Y ahora cuando abramos la interfaz del, del isótope, o son, veremos... ¿Dónde se nos ha Aquí, vale. Bien, aquí que hemos hecho en izotope. Esto ya sí que es una cosa que en cada streaming es un mundo. Lo tenéis que escuchar, os tiene que gustar como suena, en fin... Lo que sí que mmm, vamos a hacer aquí, que ya lo dije, es controlar los subgraves que en principio habíamos llegado un poquito en exceso hacia, hacia la mezcla. ¿no? Eh, este punto de aquí pues es un, un punto, si veis, nada, es 1,2 dB desde 90, desde 90 Hz, que empieza a hacer una curva de baja, es decir, la afección real la vamos a tener hacia los 50, 55, y además es un punto de afección. Lo que estamos haciendo ahí es... Eso es lo que tenemos, simplemente controlarlos un poquito desde el punto de vista de ecualización. Y le hemos dado un puntito alto arriba, muy alto, en los, los 12.000-13.000 hercios para que nos dé un poco de brillito al, al tema. Es normal que en directo, en sala se controle esos brillos, ya le vamos a dar un pelín, ¿vale? Lo digo, esta es una mezcla que hago yo, pero en vuestro caso lo que tengáis lo tendréis y, y eso tendréis que hacerlo bueno a gusto del, del consumidor. Esto sí que es importante... La dinámica, ese mismo, ese mismo control de graves que hemos hecho en ecualización Lo vamos a hacer en, en, en, en la compresión digamos solamente de la franja de graves ¿vale? si, si os fijáis tampoco estamos haciendo aquí una burrada Si no estamos en uno no llega a 2 dB de reducción Pero estamos volviendo a controlar el, el grave vale Que está ahí bien cogido, aunque ya lo tenemos bien controlado en mesa Lo volvemos a tener aquí controlado porque ahora lo que vamos a hacer es Empezar a subir un poco la señal y normalmente se nos van a ir descontrolando muchas más cosas probablemente en, con los limitadores, ¿no? Lo hemos hecho una equidinámica, eh, bueno, exactamente igual, es decir, aquí esto es función de lo que tengáis, estas ecu dinámicas que tengo yo aquí son, bueno, pues simplemente la escucha vi eh, algunas frecuencias que estaban un poco exageradas o no me gustaban un poquito, y de esta manera controlamos con la dinámica simplemente cuando esa frecuencia nos llega, ¿no? En, en concreto, eran frecuencias de, de los overheads, la mayoría de ellas, de, de un boy de caja, ¿no? Y aquí exactamente igual, en, un poquito más arriba, sobre los 5000, y aquí le dimos un puntito de control de esa pequeña subida que dimos antes en, en los agudos, ahora lo que estamos haciendo es controlándola cuando en algunos momentos de, de la canción, sobre todo cuando utilices en, en los platos y demás, se nos disparen. De esa manera tenemos el brillito de la canción y cuando se nos vaya un poquito arriba... El, el, la compresión dinámica, en este caso la ecodinámica nos lo controla. Y el maximizer que es un, bueno, es un limitador. ¿no? Y aquí es el importante, ¿no? aquí es donde vamos a conseguir eh, ese volumen de referencia. En este caso mmm, vamos a intentar ver el búmetro a la vez que damos al... Si os fijáis ahora, la transmisión la, la tenemos a menos 10 en el búmetro. Como sabéis, los búmetros, el 0... Lo tenemos en referencia a menos 18, que es un poco, os he dicho, el target, digamos, o, el, o la búsqueda que vamos a intentar de audio, de volumen de audio y de, y de lunes en, en nuestra salida de streaming. En este caso, como os dije, de menos 23 a menos 18. Y podemos ir incluso un poco más arriba en función de la red que estemos emitiendo. Lo que no haremos nunca será levantar este fader para tirar hacia arriba, porque nos va a generar probablemente distorsiones por todos los sitios. Sino no, lo haremos como haremos, muy parecido... A, a las ediciones que hacemos en, en estudio de, la, de las canciones ¿no? entonces en el momento que, que nosotros metemos vamos a irnos al, al limitador en el momento que entramos con el limitador si os fijáis ya estamos en el búmetro, lo que es un búmetro normal cuando estáis en una mesa analógica es decir, que la mezcla siempre estáis viendo que está pues eso, cercana al cero que no hay grandísimos picos, que además tampoco pasa nada si en algún momento dado te vas a, a picos rojos porque es una... digamos que es un... en el analógico la distorsión hasta a veces mola y en este caso, si os fijáis, estamos en una mezcla muy buena a nivel de, a nivel de analógico es decir, esto es muy es importante tener estas dos referencias, es decir, la referencia digital que podemos tener ahora en los loops que veremos como la referencia de un búmetro analógico, ¿no? que estáis viendo que en ningún caso esos RMS que está midiendo el vúmetro se están marchando disparados por encima de 0, que sería el menos 18 de referencia, y ni tenéis aquí picos eh, en el sentido de que bueno, esto se está marchando en, en ocasiones. Si, si esto está ocurriendo, tenéis un problema en la, en la mezcla. ¿vale? Si os fijáis aquí los picos máximos del RMS estamos en menos 0,1, es decir, perfecto, porque a menos os digo, que os marcase 1 o 2 tampoco tiene mucha, mucha importancia, siempre y cuando tengamos controlados bien el, el tema. Y ahora si sí, te están pegando picos altos en el cual está saltando aquí el, el overall tenemos evidentemente que la mezcla a, a controlarlo. Entonces, bien, tenemos todas las mediciones eh, de referencia, a la, la emulación, en este caso analógica, perfecta en sonido, y la emulación digital también perfecta en sonido. En este caso es un problema simplemente de que aquí vayáis tirando del limitador con suavidad, no hagáis cosas bestias porque no estamos editando una canción en directo, eh, de estudio sino un, una emisión en directo ¿vale? y además tendríamos aquí el loop meter que es el que nos va a dar un poco toda la, toda la idea de, de lo que vamos a emitir vamos a, in, a cerrarlo de nuevo para que se reinicie y os fijáis ya estamos en loops integrados de menos 23, menos 20, menos 28 con true peak máximos de menos cuadros y tenemos un hatroom no nos hemos ido al cero digital en ningún momento, que es cuando empieza a haber problemas de, de distorsiones y estamos un poquito nuestro target aquí es menos 23 lo tenemos así definido, podemos poner menos 18 y entonces eh, ya os saldría todo esto en azulito, y veis que todavía incluso podríamos tirar un poquito más, estamos en un lux de menos 22, menos 23 si nos vamos ya a OBS veremos en en la emisión, que ya estamos 90 en picos que van llegando al rojo Esto es perfecto, no hay ningún problema en, en este medidor Este medidor está orientado a, a, a la salida en streaming vale Y ya veis que la marquita negra Ahora cuando empiece, justo se nos ha ido La marquita negra ya está tocando Por la zona de menos 18 Menos 20, menos 21 Es decir, tenemos unos loops variables Entonces ya el sortén un poco Que están llegando incluso a, a Pues eso, a menos 25 Menos 26, lo veis un poco ahí no sería un poco la media de los loops esto lo podríamos tirar un poquito más arriba si queremos ya sea con el limitador ya sea con el matrix por aquí tenemos g run de sobra desde el punto de vista digital entonces si quisiéramos darle un poquito más pues a darle un puntito más al matrix nos está entrando más señal simplemente ir a referencias de los vúmetros y demás para verlo y este podría ser una medición pues bastante coherente desde el punto de vista de, de loops y de emisión en este caso si reiniciamos ya estamos en loops integrados Ahora que empieza la canción, está en una parte un poco más lenta Loops integrados de menos 23, con picos de menos 6, menos 22 Y esa sería una muy buena medición para salir en streaming a nivel general, ¿vale? Luego ya al final, si queréis os dar una tablita de, de salidas de red En el cual, bueno, pues podéis a lo mejor si tenéis todo muy controladito Y unos true peak máximos de menos 4, menos 5, como nos está pasando aquí Podéis tirar un poquito más arriba Y comparar simplemente a nivel comercial de esa plataforma ...cuáles son los volúmenes equivalentes. No intentad estar igual que una salida de un, pues una emisión de, un, de una canción o de un vídeo en directo... porque no, ...perdón, en directo no, en, de grabación o de estudio, porque no queremos que sea eso. Esto es un directo y aquí tenemos unos picos y unos movimientos de, de música un poco más acentuados de lo, de lo que es normal. ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco la idea... Eh, en principio de, de lo que hay que hacer para salir en streaming como os dije, aquí no me paro os explica un poco lo que he hecho en ecualización en, en dinámicas de EQ y tal, no me paro mucho porque en realidad depende de, de, del, del grupo que tengáis, de los instrumentos que estén utilizando y eso ya es un gusto personal de ir controlando, sobre todo en dinámicas aquellas frecuencias que veis que están un poco saturadas o excesivamente presentes en algunos momentos la controláis con una, con una EQ dinámica y de esa manera la controláis solamente cuando esa frecuencia entra muy fuerte. En el caso que hice yo, son frecuencias que vienen de la caja, normalmente por los overheads, y son frecuencias también del, del bombo. ¿vale? Y bueno, pues esto es en principio un poco lo que, ten, lo que tenéis que, o lo que yo quería enseñaros en cuanto a lo que tenéis que hacer para salir al streaming con un volumen, vamos a llamarle, comercial competitivo. ¿okay? Eh, luego os pondré un poco lo que, lo que he ido haciendo, grabando ya la pantalla y grabando el audio para que veáis las diferencias de las fases que conseguimos con esa ecodinámica que conseguimos con el limitador vale, se lo pondré ahora al final para que lo veáis y en el siguiente vídeo lo que haremos será una cosa diferente será, vamos a enviar una mezcla diferente, desde la mesa al streaming, por lo que sea porque decir, bueno, y en sala me suena muy bien la batería con ese grupo que está dando fuerza pero para streaming quizás es demasiado o al revés, en sala me gusta más, más dinámico, porque es más la compresión que hacen ya las propias peas o la rain son suficientes pero en streaming necesito un poquito más de pegada ok, vale, pues pues vamos a mandar una mezcla un poco diferente a, hacia el streaming, ¿vale? Bueno, pues creo que no me dejo nada y esa es un poco la idea de ver hoy cómo tenemos que tratar ambas magnitudes, la magnitud de sonido en sala que está más orientada a, a la amplificación y la salida en streaming que tiene que estar orientada a un volumen comercial, sobre todo en la medición que hagamos de loops que van a ser nuestros valores de referencia, ¿vale? Pues nada, os pongo ahora esto, estas diferencias en, en lo que hemos ido haciendo y en el siguiente vídeo ya vemos cómo hacemos una mezcla diferente para llevarla al streaming. ¿Ok? Pues nada, un saludo a todos.